La bahía de Chetumal desemboca el río hondo que señala la frontera entre México y Belice y es una de las pocas corrientes superficiales de la península de Yucatán. En el punto de la desembocadura del río en la bahía, se encuentra la ciudad de Chetumal, que da nombre a la bahía y es la ciudad más importante de la región y capital del Estado Mexicano de Quintana Roo. La bahía de Chetumal está considerada un santuario para el manatí, un mamífero acuático en peligro de extinción, que es considerado un símbolo de esta región. Se encuentra comunicada con el mar Caribe en territorio mexicano a través del canal de Zaragoza en la población de Escalac esta tierra que mira al oriente. Cuna fue del primer mestizaje, que nació del amor sin un traje de Gonzalo Guerrero y Sarci. Actualmente Bacalar es una población dedicada fundamentalmente al turismo, que se desarrolla entre la laguna en la que se encuentra situada y los cercanos sitios arqueológicos mayas y la ciudad de Chetumal. El principal atractivo turístico de la ciudad es la laguna, a cuyas orillas se encuentra un balneario en el cual se puede practicar natación, además ofrece palapas para comer, excursiones en bote por la laguna y otros servicios. El Museo de la Guerra de Castas ubicado en el antiguo Fuerte de San Felipe de Bacalar muestra armas y objetos de los fundadores de Bacalar y de la lucha entre ellos y los grupos mayas, así como del ataque de piratas que sufrió la ciudad. Otro de los principales atractivos de la ciudad es el Cenote Azul, ubicado 4 kilómetros al sur de la ciudad, es famoso por la transparencia de sus aguas, que permiten observar perfectamente desde la superficie hasta una profundidad de más 30 metros. A las orillas del Cenote se encuentra un restaurante. Rosa Que he buscado Para ti Rosas Diez mil rosas en Maya Fortaleza y en efecto eso es lo que nos presenta esta antigua ciudad prehispánica, edificada en el año 1250 aproximadamente. Tulum surgió en el periodo de la decadencia de los mayas. Los visitantes pueden hallar en este famoso sitio arqueológico, además de un gran número de iguanas, deambulando por todo el yacimiento, valiosos templos y un monumental castillo, construido muy probablemente en honor de Kukulcán, deidad maya similar a Quetzalcóatl de los pueblos nahuas y toltecas. El Ala es un parque ecológico ubicado en el estado de Quintana Roo, México. Se caracteriza por la caleta en la que el agua subterránea de la península de Yucatán se integra al mar Caribe, conformando un espacio para la convivencia de diversas especies marinas y de agua dulce. Es por esta razón que Xela es conocido por ser un acuario natural. Xela se encuentra en pleno corazón de la Riviera Maya, a 122 kilómetros al sur de Cancún, y 13 kilómetros al norte de la zona arqueológica de Turún, por la carretera Cancún-Turún. Xela se compone de dos palabras mayas que juntas significan entrada de agua, que es una clara referencia a su estructura geográfica, o bien lugar donde nacen las aguas. Una leyenda sobre el origen de Xela cuenta que los dioses mayas, tras haber conjugado en un solo lugar lo mejor de ellos mismos, crearon tres guardianes. U, la iguana, guardián de la tierra. Mo, la guacamaya, es guardián de los cielos, y Kayop, el pez lora, guardián de las aguas. pocas palabras una caverna con agua pero el entorno natural de la península de yucatán es lo que hace de estos lugares escenarios realmente espectaculares practicar el buceo o el snorkel dentro de los cenotes en la riviera maya es una de las actividades acuáticas más solicitadas ya que es una experiencia única si estás de vacaciones en esta zona de méxico anímate a conocer las entrañas de un mundo que pocos privilegiados pueden conocer a lo largo de la Riviera Maya hay más de 20 cenotes en donde puedes nadar, snorkelear o bucear. Estos son solo algunos de los cenotes en la Riviera Maya, que seguramente te encantarán uno. Cenote 7 Bocas Son solo algunos de los cenotes en la Riviera Maya, que seguramente te encantarán uno. Cenote Siete Bocas. 2. Cenote Chakmol. 3. Cenote Ponderosa. 4. Cenote Cristalino. 5. Kikima. 6. Cenote Azul. 7. Cenote note Tagmal. 8. Actunchen. 9. Se note 10. Se note Takbewa. 11. Se note dos ojos. 12. Se note Manate. 13. Noochnachich, 14. Temple of Domo Homo Cenote esqueleto. 15. Gran Cenote. 16. Karuash Actuna. 17. Cristal, Narón. 18. Cenote Escondido. 19. Cenote Angelita. 20. Cenote Icaquil, a dos horas de playa del Carmen.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 cinco zonas arqueológicas mayas para explorar en Quintana Roo. Estas son las cinco capitales indígenas más sorprendentes de la cultura maya en territorio quintanarroense. Jodá, Turún, Cónlich, y Kinichna. Las zonas arqueológicas de Quintana Roo son 18 en total, lo que hace destacar a este estado como el territorio mexicano con más patrimonios culturales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En estos valiosos territorios es preservada la evidencia cultural de una de las civilizaciones más importantes de la América prehispánica, los mayas. Turún, zona arqueológica de Quintana Roo de acuerdo con el reporte anual de estadísticas y visitas a museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INA). solo en el 2013 las zonas arqueológicas de Quintana Roo recibieron a más de 2 millones de turistas nacionales y extranjeros. Te pueden interesar también las tradiciones de Quintana Roo o su historia. Las 5 zonas arqueológicas principales de Quintana Roo 1, Turún. Es la más visitada de todo México, reconocida por sus hermosas playas y su blanca arena. Fue una imponente ciudad amurallada que floreció entre los años 1200 y 1550 DC, la más importante de la costa oriental de la península de Yucatán. Esta zona arqueológica se encuentra a 60 metros de Playa del Carmen y a 180 kilómetros de Cancún. Dentro del Parque Nacional de Turún se encuentra lo que una vez fue la ciudad Sama, que significa amanecer en idioma maya. En este espacio natural se aprecia la imponente playa sobre la cual se alzan las ruinas del complejo amurallado. Dentro de algunos de sus edificios se observa el testimonio pictórico en murales mayas. 2. Escaret. Era conocida antiguamente con el nombre de Polé, que significa mercantil. Durante el periodo prehispánico fue un lugar para el comercio de las civilizaciones mayas que habitaron la región. En sus ruinas se aprecia la muralla que recorre la caleta. Esta construcción servía para separar la tierra firme de las zonas pantanosas y para protegerla de los peligros del mar. Actualmente Escarete es un parque temático en el cual concurren restos arquitectónicos prehispánicos, el observatorio de aves y mariposas, playa, delfines y un río subterráneo en el cual se practica el buceo. 3. Chacchoven. Chacchoven significa lugar del maíz colorado en lengua maya. A 70 kilómetros de Chetumal se encuentra lo que en los tiempos de la civilización maya fue el mayor de los asentamientos de la región de los lagos. Los restos de la majestuosa ciudad actualmente se encuentran cobijados por la vegetación selvática. Dentro de sus atractivos destacan dos estelas de jeroglíficos. Aunque son ilegibles, representan parte importante de la herencia de la extinta civilización. 4. Koba. kova significa agua abundante en idioma maya. Fue una capital maya surgida alrededor de los años 100 o 200 AC. A pesar de su importancia histórica, es una de las zonas arqueológicas menos visitadas. Se encuentra ubicada a 100 kilómetros de playa del Carmen y a 40 metros de Turún. La ciudad, llena de distantes edificios, es coronada con la más alta pirámide de Yucatán, que mide 42 metros de altura. Desde su cúspide, a la que se sube a través de 110 escalones, es posible observar la majestuosidad de la jungla que la rodea. 5. K'unlich fue una gran urbe maya de 21 acres de extensión que sirvió de unión entre núcleos de otras zonas como Campeche y Petén. Ubicada en el medio de la selva tropical, las ruinas de la antigua ciudad coexisten con una serie de exóticas especies animales, aves y reptiles. Esta zona arqueológica está compuesta por cientos de montículos que reflejan la originalidad y belleza del arte maya. Actualmente está siendo explorada en la búsqueda de nuevos descubrimientos. de su fundación, en 1990, y debido a su privilegiado entorno natural, escareta ha desarrollado diversos programas para la conservación y reproducción de flora y fauna típica del sureste mexicano, como las tortugas marinas, el manatí, los monos araña, el venado, etc. Entre sus instalaciones se encuentra el primer mariposario de México y el acuario de arrecife de coral, uno de los pocos sitios en el mundo donde se puede apreciar estructuras arrecifales en su hábitat natural. Como parque temático, Escaret se caracteriza por mostrar los aspectos naturales y culturales más representativos de México. Además de que se pueden realizar diversas actividades acuáticas en sus cenotes, ríos subterráneos, laguna y playa, pueden apreciarse tradiciones del pueblo maya y estampas del folclor mexicano. Playa del Carmen es uno de los destinos turísticos más codiciados de la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano, 68 kilómetros al sur de Cancún. Playa del Carmen, Caribe Mexicano. Sus interminables y exquisitas playas de fina arena blanca, mar azul turquesa de siete colores, suaves olas, junto a las palmeras y la suave brisa del mar, lo invitan a relajarse y a sentir la vibra de este magnífico lugar. 5 Ta Avenida y la playa área céntrica de Playa del Carmen. Playa, como se le dice coloquialmente, Oxamana Agua del Norte en lengua maya, en tiempos prehispánicos, es un lugar donde se combinan las mejores playas y la más enérgica diversión nocturna. La exótica mezcla de nacionalidades forman comunidades pluriculturales y generan una atmósfera vibrante en toda la ciudad. Vida nocturna en la 5 Avenida Playa del Carmen lugar de romance y diversión, en la quinta avenida confluyen todas las culturas y placeres de la ciudad para deleitarse con los mejores restaurantes, bares, tiendas, centros comerciales y centros nocturnos de ambiente cosmopolita. La mayoría de los bares y restaurantes ofrecen mesas al aire libre bajo las estrellas con vistas a la peatonal de la 5 Ta Avenida y la Calle 12, los puntos más famosos de reunión multicultural, con discotecas, bares y antros de diversión ilimitada hasta altas horas de la mañana. 5 Ta Avenida a punto de reunión multicultural en Playa del Carmen. 5 Ta Avenida a punto de reunión cosmopolita en Playa del Carmen. La mejor forma de recorrer Playa del Carmen es caminando. Uno de los pasatiempos favoritos después de un día de playa, al caer la noche, es caminar por la peatonal de la Quinta Avenida con infinidad de negocios y las luces de la ciudad que enciende la noche. Playa del Carmen es uno de los destinos turísticos más codiciados de la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano, 68 kilómetros al sur de Cancún. Playa del Carmen, Caribe Mexicano.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 En el Caribe mexicano, Cozumel es una isla llana formada de roca caliza misma que proviene de los arrecifes. La elevación natural más importante en la isla está a menos de 13 msnm. Los cenotes formados por la filtración de agua a través de la piedra caliza durante miles de años pueden ser explorados nadando o mediante actividades como el snorkel y el buceo. Pueden apreciarse distintas especies marinas. La isla mide alrededor de 48 kilómetros de norte a sur y 14,8 kilómetros de este a oeste, lo que la convierte en la tercera isla más grande de México después de la Isla del Tiburón en el estado de Sonora y la Isla Ángel de la Guarda en Baja California ubicada a 20 kilómetros al este del litoral oriental de la península de Yucatán, y a 60 kilómetros al sur de Cancún, tiene una extensión de 647,33 kilómetros comparada con 1208 kilómetros de la Isla del Tiburón y 895 kilómetros de la Isla Ángel de la Guarda. Esta paradisíaca isla, cuyo nombre indígena significa Tierra de Golondrinas, fue descubierta en 1518 por Juan de Grijalba. Es una de las islas más grandes del territorio mexicano con 490 kilómetros cuadrados. Desde 1980 es una zona de refugio de flora y fauna marina, en la cual se destaca el Parque Nacional Submarino de Palancar. Además el reconocido oceanógrafo francés Jacques Cousteau realizó investigaciones allí. Con aguas cristalinas y apacibles frente a las costas de Quintana Roo, es posible realizar múltiples paseos acompañados por la familia. También encontrarás diferentes opciones de actividades, como diferentes deportes acuáticos y también paseos culturales o gastronómicos por la isla. Paseo Isla Mujeres Punto no solo por su interés histórico, sino por su impresionante belleza y singularidad. Fue descubierta por los conquistadores españoles durante una expedición comandada por Francisco Hernández de Córdoba en el año de 1517. En tiempos prehispánicos la isla estaba consagrada a Ixchel, diosa maya de la luna, el amor y la fertilidad, la cual recibía ofrendas con formas femeninas que los creyentes depositaban en sus playas. Al llegar los conquistadores españoles y observar las figuras, la bautizaron como Isla Mujeres. Isla Mujeres ubicada en el mar caribe perteneciente al municipio del mismo nombre tiene 480 años de historia esto la convierte en un lugar de mucha tradición y cultura se encuentra habitada por pescadores en una zona encantadora y pintoresca cobró relevancia mundial cuando ramón bravo reconocido oceanógrafo mexicano presentó en la década del 70 la cueva de los tiburones dormidos su nombre se le debe a francisco hernández de córdoba el conquistador encontró en el siglo XVI una enorme cantidad de figuras femeninas de barro. Otra de las características de Isla Mujeres es la hermosa población de tortugas y aves marinas que conviven de manera armoniosa con los turistas. La Contoy, es una pequeña isla mexicana, perteneciente al municipio de Isla Mujeres, se encuentra en el estado de Quintana Roo, aproximadamente a 30 kilómetros al norte de la ínsula. La isla tiene 8,75 kilómetros de largo, y de 200 a 700 metros, 500 metros en promedio de ancho, cuenta con una área de 230 a. de superficie terrestre. Desde 1961 la isla está protegida por el gobierno mexicano, y fue declarada parque nacional en 1998, también se le ha conocido como la Isla de los Pájaros. Al sur de la isla se encuentra el arrecife Xlache, que forma parte de la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo. La palabra contoy tiene dos posibles orígenes. De los vocablos mayas con, bajo reollado, y toori, abrigo, términos relacionados con las aguas bajas aledañas a la isla que brindaban refugio a los marinos. O del vocablo Ponto que en maya significa pelícano. All box, en maya, pollo negro, agujero negro. Es una pequeña isla mexicana localizada en el extremo norte del estado de Quintana Roo, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, 10 kilómetros, 6,2 mi, frente a la costa noreste de la península de Yucatán. Quinta narró hay muchas historias por contar de la isla de Orbox, lugar de los Correa Miguel, Gasca, Cetina, Ávila, Argaes y otros que en su momento se sumaron al desarrollo de este lugar, que por muchos siglos estuvo abarrotado de piratas. Y es que por su posición estratégica permitía ser un refugio seguro, no fue, sino que hasta 1873 se asentaron aquí los primeros corsarios europeos, que se enamoraron del lugar y decidieron hacer su vida aquí. A finales del siglo pasado, las islas más grandes, que estaban más protegidas del mar abierto como lo es Olbox, recibían sobrevivientes de Yucatán que huían de la Guerra de Castas, que fue una conocida rebelión social maya y posteriormente, en enero de 1891, se establecieron en esta isla. Algunas personas de Yucatán iniciaron la colonización del norte de la península que se vino dando entre los años 1880 y 1920, con objeto de agrandar la frontera agropecuaria y forestal de aquel estado. Por ello, al comenzar el siglo ya existían haciendas y poblados cercanos a Olbox como Solferino, Yalau, Chiquilá, San Ángel y El Ideal, poblados que se encuentran en el camino que va desde Cancún a Chiquilá, donde salen los ferries a Olbox. A principios del siglo XX, la zona entre Isla Mujeres y Olvox estaba ocupada por explotadores de árboles de chicle, sal, así como árboles de maderas preciosas. La población Quintana Roo se conformó en ocho municipios, que por razones económicas fueron divididos en tres zonas, norte, centro y sur. La zona norte comprendía los municipios de Lázaro Cárdenas, Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez. Puerto Morelos es una ciudad puerto de México en la costa del Caribe de la península de Yucatán. Se ubica entre los centros turísticos de Cancún y Playa del Carmen en la Riviera Maya, pero conserva parte de su carácter original de aldea pesquera. El Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos tiene muchos sitios de buceo en el litoral. Las tortugas anidan en las playas de su costa. En el interior están los cenotes de agua dulce Las Mojarras y Verde Lucero. Puerto Morelos, una tranquila aldea de la Riviera Maya, ofrece a los visitantes un pequeño vistazo del auténtico Yucatán. Más cercano al aeropuerto de Cancún que Cancún mismo, Puerto Morelos resulta una base de operaciones excelente para los que busquen un lugar más tranquilo que las cercanas zonas de moda Cancún y Playa del Carmen. Las normativas sobre reservas ecológicas del gobierno protegen el arrecife y los manglares, y la aldea misma, del desarrollo. A nivel local, encontrarás emocionantes aventuras en la selva y en el submarinismo. Si quieres aventuras un poco más relajadas, alquila una bicicleta, un coche o un ciclomotor. Juárez, es una localidad actualmente conurbada con Cancún, Quintana Roo, México, ciudad de la que forma parte. Ubicación. El puerto está localizado en la península de Yucatán, dos kilómetros al norte del centro de Cancún, en el camino a Punta Sam. Puerto Juárez está en el Mar Caribe enfrente de Isla Mujeres. Este puerto es la más importante vía de acceso para turistas y locales a la misma Isla Mujeres. La población original del puerto es anterior a la fundación de la ciudad de Cancún. Fue considerada una localidad independiente desde 1960 hasta 1990, cuando fue suprimida como tal e incorporada a Cancún al considerárseles conurbadas dos. Queridas chicas y chicos malos, espero su visita a este bello estado de Quintana Roo. Ahí se ven. Abur. Hasta luego su amigo. Chavín.